de hoy tenemos el Realme Watch y el Realme Watch S o S que es el sucesor como ustedes lo recuerdan este el Realme Watch lo habíamos revisado hace un tiempo en Cetera, y aunque nos gustó nos pareció bastante básico a nivel de materiales a nivel de los biseles de construcción y demás pero ahora la marca ha vuelto con esta oferta, que se ve muy bien, como podemos apreciar acá, tiene un display de 3.3 centímetros, que es táctil, un monitoreo de frecuencia cardíaca, de oxígeno o como algunos llaman O2, que en tiempos del COVID es supremamente necesario, también tiene el seguimiento a 16 deportes una batería de larga duración que la compañía o el fabricante dice que es hasta para 15 días y protección IP68 contra el agua y el polvo es de color negro y ahora vamos a ver qué hay en su interior el primerísimo primer protagonista al abrir la caja es el Realme Watch S los materiales de construcción están mejores la correa está hecha silicona. Se siente eh, mucho mejor que la anterior. Fíjense. Más gruesa, mejor terminada. Bueno, y aquí pueden ver los sensores para detectar la frecuencia cardíaca, la presencia de oxígeno y también los pines precisamente para la carga inalámbrica. Dos horas de carga da para tener básicamente la carga llena hasta 15 días dependiendo del uso como pueden ver tiene un numerito acá que es la longitud de la correa y la contramarca de Realme supremamente vistosa e interesante botón de encendido y para devolverse y el botón para ir precisamente a ver las opciones de ejercicio aquí lo vamos a destapar le vamos a quitar ese plástico de protección y lo pueden ver, aquí además tiene las separaciones o secciones para leer el tiempo de manera análoga, vamos a encenderlo, Ajá. sale la marca de una vez y nos da la opción de configurar el idioma y posteriormente vamos a usar nuestro Realme 7 Pro precisamente para vincularlo con el Watch S y empezar la experiencia pero antes de proceder con la configuración vamos a ver qué más hay en la caja que es una de las preguntas que generalmente tienen en la audiencia aquí vemos este compartimiento vamos a abrirlo y efectivamente tenemos un manual en inglés por este lado y en español por este donde enseñan las cosas básicas acerca del reloj fíjense, el sensor del oxígeno los botones, el modelo de carga algunos temas de notificaciones por ejemplo cuando estoy emparentando o vinculando el reloj al dispositivo, temas de la batería y demás y aquí tenemos el cargador magnético como les decía los pines encajan tal cual para iniciar la carga, ahora sí, vamos a proceder a vincularlo con el smartphone y ya volvemos para que ustedes tengan la oportunidad de ver la interfaz bueno y aquí estamos en exteriores precisamente para probar la luz muchos se quejan que la pantalla no tiene los suficientes nits pero si se fijan aquí podemos verla fácilmente, podemos ver los 16 deportes que tienen desde la, correr afuera, caminar, correr en interiores, le, eh, hacer bicicleta por fuera, capacidad aeróbica. Con este botón me puedo devolver. Esto es un entrenamiento más de, de fuerza. Fútbol, básquetbol, eh, ping-pong, badminton. Bicicleta estática, elíptica, yoga, el popular Cricket para la gente de India Algo de remo Y la bicicleta estática Como pueden ver, una de las grandes diferencias De el Watch S versus el Watch S Pro Que es el, el, el hermano mayor Es que este no tiene entrenamiento o seguimiento para natación Ahora, como pueden ver, aquí tenemos también las aplicaciones En donde tenemos las diferentes caras bueno, en este caso son las alarmas, la parte de configuración, aquí tenemos eh, un tema de seguimiento de ejercicio, las funciones, el clima, el medidor de frecuencia cardíaca. Está bien. Listo, acá nos, nos devolvemos nuevamente con este botón. Aquí tenemos este para meditación, en donde le podemos decir cuántos minutos y demás. Aquí tenemos también este que parece TikTok, no es TikTok, es para la música. Este es el, el medidor de oxígeno, tan necesario por es, en estos días de, de COVID y pandemia, pues es muy importante saberlo. En mi caso estoy como un lulo, muy bien. El de sueño, la cuenta regresiva, el timer también. Este icono es precisamente para buscar el teléfono. Fíjense. Y aquí ya confirmamos que nuestro Realme 7 Pro está cerca. Ahora, seguramente los usuarios más expertos van a decir se pueden añadir aplicaciones, pues tal como nos dijeron en el video del live, no estas son las aplicaciones que vienen es posible que la compañía saque más pero dado que este es un OS privativo pues no es Wear OS ni nada de eso entonces pues dependemos mucho que Realme actualice este set de aplicaciones y el disparador obturador de la cámara aquí vale la pena tener en cuenta que no se va a ver lo que está pasando en el dispositivo Android sino simplemente puedo obturar algo que puede resultar bien interesante para los usuarios del Realme Watch o Watches Pro es precisamente la cantidad de esferas o caras que tienen y que les pueden adicionar de manera gratuita, lo cual es súper interesante, y aquí en el Watch S yo simplemente dejo oprimido la cara y puedo ir viendo las que he descargado o sincronizado con el reloj, hay unas muy cool y todas son gratuitas hasta el momento entonces no hay que pensar en invertir más precisamente para configurar el watch es a la medida de lo que nos gusta a nivel de brillo si se fijan en general yo tengo varias opciones de brillo precisamente por si en exteriores no estoy viendo bien puedo ir subiéndole hasta 5 no es el más brillante pero creo que funciona bastante bien yo puedo cuadrar por así, por así decirlo las notificaciones que vibre y puedo entrar a modo de ahorro de batería aunque recuerden que pues según la marca dura hasta 15 días nosotros pensamos según lo que hemos visto que dura entre 10 y 15 días dependiendo de el uso que se le dé aquí tenemos las opciones para básicamente restaurar el dispositivo o apagarlo aquí podemos personalizar que si lo muevo se prenda la pantalla que me esté haciendo el seguimiento eh, a los latidos del corazón que entre en modo de unos distor para que no muestre las notificaciones la parte de apagar la pantalla que como ustedes estaban viendo se me estaba apagando muy rápidamente entonces aquí la puedo configurar para que sea un poco más largo el tiempo, precisamente, de entrar en hibernación. Otra de las cosas que deben saber es que las notificaciones se pueden ver, mas no se puede interactuar con ellas, no se pueden responder. Bueno, y ahora vamos a ver un poco de la navegación. Como pueden ver, cuando voy hacia los lados, veo la actividad física, aquí veo el clima... Aquí veo la parte del sueño, donde puedo ver cuánto tiempo estuve eh, despierto, el sueño ligero, el sueño profundo y lo que los expertos llaman el R.E.M. Hacia acá puedo ver las calorías quemadas y hacia acá entro precisamente a la parte de configuración rápida, donde puedo cuadrar que la pantalla quede en automático, como pueden ver, o el brillo. A mí en general me gustan automático. Y con el, si vuelvo ahí, con este botón me devuelvo y con este accedo rápidamente a los deportes. Las opciones de seguimiento a deporte. Bueno, y si deslizo de arriba abajo, voy a ir a los mensajes, que en este caso no tengo más mensajes. Aquí me devuelvo y de abajo hacia arriba voy a las aplicaciones que ya les había contado cuáles son. Dentro de las cosas que no son tan chéveres es que no tiene speaker, entonces no puedo escuchar música directamente en él. Eh, otra de las cosas que, pues, ustedes se imaginarán, tampoco tiene memoria para grabar ahí música, solo puedo controlarla a través de precisamente esta opción de control remoto, pero no puedo guardarla para llevarme solo el reloj sin el celular. Tampoco tiene micrófono para responder llamadas, y eh, pues como no tiene micrófono, pues tampoco puedo tener un asistente como Google Assistant precisamente para pedirle eh, por medio de la voz que haga cosas. No tiene Wi-Fi, entonces pues eh, debo estar siempre por lo menos a 10 metros del reloj para interactuar con él. Pero de resto, si ustedes me preguntan, es una muy buena opción para las personas que están buscando su primer smartwatch dado que Realme ha mejorado bastante la calidad, el diseño, las prestaciones de seguimiento, entonces eh, pues acá puedo encontrar más o menos un poco más de 100 caras precisamente para personalizar la experiencia y para los que quieren hacerle seguimiento a las actividades deportivas, a su frecuencia cardíaca e inclusive a lo que pasa con la saturación del oxígeno, es una muy buena opción, no es muy costoso, tiene las cosas básicas precisamente para saber si uno más adelante pensaría en pasar a un reloj más avanzado, pero para la gran mayoría de usuarios del, seg del común seguramente va a tener justo lo que necesitan, así que es una opción interesante en caso de que usted no sea un usuario muy avanzado con demandas que se salen un poco de lo que puede hacer el Realme Watch es